Chia, yeah. usted fly, me va a llevar No hay nada más musical que un atardecer en la favela. Prepárate, HBT, arriesgate, no te quejes después. Te Valorame, quizás sea la última vez. Mañana demasiado tarde. Prepárate, HBT, arriesgate, no te quejes después. Te Valorame, quizás sea la última vez. Babe, mañana demasiado tarde, valórame, bueno momento darme Mañana puede ser muy tarde, hoy miércoles de algo increíble, corazón late al aire libre, te bendice, disfrute la vida, el ayer se fue, el mañana no existe el cielo y luego yo tenemos un pacto, ser libre, fuerte, decirle a ese. Hoy que duerme mucho, poco aprende, teme más calmado Todos somos capitanes. el no cuente los días, haz que los días te cuente Siempre lo mejor de ti, lo que plantea ahora, no se más tarde A pesar de los años, ja, a pesar de los daños, si quieres más, atrévete a mano No será fácil, pero valdrá la pena, nadie no es capaz, ataque intenso te frente al problema Fuerza de la angustia, sacar písame Pero cuando me levante, mejor que gorra Si no estás dispuesto a hacer el esfuerzo No te queje, no culpe a nadie De nada ni de nadie Tú haces yo tu vida Cuando entendemos que no es un día más sino un día menos Empezamos a entender, entender para aprender Que virtud, saber apreciar, valorar Cada vida vale lo mismo y vale la pena salvarla y vale la pena salvarla preparate, llévete, arriesgate, no te quejes después. Valórame, quizás sea la última vez. Mañana demasiado tarde. Prepárate, llévete, arriégate, no te quejes después. Valórame, quizás sea la última vez. Mañana. Me caigo, me levanto, me equivoco, aprendo Gente buena, con gente equivocada Esperanza, luz que no se ve, pero se siente Si tiene fe, audaz en la búsqueda Convéncete, busque la fuerza de voluntad Increíble, puede levantarte, con controla tu mente Olvida los límites, olvida los límites Preparate No te quejes después, valórame, quizás sea la última vez Mañana, demasiado tarde ja. De la tierra de poeta Gabriela Milchal Aprende de la pero vive forever El día a día ja. Mira hacia el horizonte del mañana, esta bella tarde